O no, nuestro primer enemigo ¿Qué está haciendo? ¿Ahora yo qué hago con esta mierda? Surprise, ¿Quieres pelear? ¡Te haré pedazos! ¡Así se saca la basura! ¡Tengo miedo! ¡Miradía santa que estás en el cielo! ¡Santa, déjame, sea tu nombre! ¡Tenemos un incidente! ¿Ten ¡Su puta madre! ¡Se enojó la niña! A ver, entrale, entra, éntale ¡Problema resuelto! Bueno, amigo, tú lo pediste. Acércate, viejo, acércate. Ahora todos quieren llamar a la canción. ¡Atención, peligro! ¡Esto no es un simulacro! Es un hechizo simple, pero inquebrantable ¡A tu casa, gorda puta! ¿Qué vas a hacer, puto? ¡Prepárate para morir! A ver si esto es de tu talla Si yo me voy, te llevo al infierno conmigo Creo que me van a dejar aquí ¿Aquí tenemos un pendejado de los sociales? No Hasta la próxima ¿Sí? ¡Y tú qué coño eres! ¿La sentí cerca? Por este madre, compa, es mi venganza, Spanky. ¿Acaso no lo viste venir? ¿Qué vas a hacer, Puto? ¿Qué más vas a hacer? Apúntele bien. ¡Kachi kaka! ¿Qué significa? ¡Peligro! ¡Ay, cosa pinche madre! ¡Ay, cosa pinche madre! ¡Ay, cosa pinche madre! ¡Ay, cosa pinche madre! ¡Ay, No mames, casi me cago del susto. puede mal ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? ¡Estoy perdido! ¿Por qué me haces esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero, pues, como que algo no cuadra, ¿no? ¡Detente, enemigo! ¡Otro resto! ¡Pero es un sacrificio! Que estoy dispuesto a aceptar. ¿A dónde huir? ¿Funcionó? ni sentimientos tienen no es lo que esperaba pero estoy satisfecho tengo una idea oh, no no no no no oh, oh, oh. Vale millones, eso fue fácil. ¿Qué rayos haces aquí, Fred? Detrás de ti, imbécil. Yo venía caminando tranquilamente y... valió perra Alan, ¿qué pendeja ves este? un es ¡Necesito ayuda! Hey, corten, corten, ¿qué p*** fue eso? Rep Ni siquiera lo piensas, vaquero. Todos mis movimientos están fríamente calculados. ¡La tengo re grande! ¿Qué? ¿Estás retándome? Bueno, ¿ya qué? Sí. ¡Órale, amiguito! ¿Saben? Una vez, jugué a ser pendejo Y así me quedé ¡XD! ¡Buenas noches!